No, no, no, no, no, no, no. no puedo ni pensar, me siento irreal en un castillo de cristal Me siento a pensar como todos te miran raro Me siento raro en una nave espacial, me siento raro Todos te siguen y eso te mola Escribir música for you es a game for me Mis manos rojas están y cubrimos al mario.